Nacho rompe en llanto al hablar de su situación con Chino. Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, recientemente ofreció una entrevista para el programa Noche de Luz, transmitido tramit por YouTube eh, con la conductora Luz García. Durante el encuentro, el criollo se, que se quebró al hablar de de del, del delicado estado de salud que atraviesa su ex compañero chino, el dúo de Chino y Nacho. Según Nacho, aprendió a querer a su colega muy tarde. Asimismo, aseguró que está arrepentido de las diferencias que tuvieron en el pasado. Fueron varias cosas que se le fueron juntando como una mala racha que le complicó a tal punto que lo desconectó. Y estamos tratando que se, desc eh, que se desconecte de nuevo. Mencionó sobre la enfermedad que padece el esposo de Natacha, ahora. Auras, es el apellido de Natacha. Ajá. Señores, es algo preocupante. Eso da pena porque eran sí. muchachos que lograron lo que es el éxito mundialmente. Eran muy queridos. Son muy, sí, sí. Son muy queridos. Son muy queridos ellos. Tú sabes que la trayectoria de esos muchachos, la música de ellos, en que la música de ella fue épica. O sea, claro. nosotros escuchamos un tema desde tiempo de ellos y nos identificamos todavía porque fue una música que ¡Es que yo, yo me he vuelto un poeta! <risa> <risa> entonces, el tipo, el tipo, M oye, no. El, pues, el duro. Eso sí. sí. te causa cualquier enfermedad, cualquier y cuando tú Entonces, te deprime más porque tú... El chino no puede hacer lo que hacía, por más que él quiera ya. Sí. No eso es muy preocupante. Por, por ahora no lo puedo hacer porque su proceso es lento, de recuperación, un proceso que además del COVID le afectó otros, le eh, dio otras dolencias. Entonces no es fácil. Lo bueno es que lo vimos ahí en los premios, nosotros lo presentamos aquí. En premio Juventud fue, ¿verdad? Uh -huh. Sí, entonces lo, lo vimos ahí haciendo por lo menos el intento. Y eso, sí. y eso es algo positivo. Ya después, o sea, esperamos que ya. Sea, se recupere, no sé si va a poder tener esa energía y esa fuerza así, haciendo la coreografía y todo, pero que por lo menos tenga buen ánimo para seguir con su carrera. Claro, claro. Ojalá, ojalá que este grupo de artistas en un momento vuelva como el ave desde del de suelo, hacer la sensación porque lo fueron en un momento. Yo sé que uh -huh. eso es algo que eso queda ahí en los corazones de sus fanáticos, tú me entiendes. Pueden hacer y una colaboracióncita, de un... Ellos de, vuelven. ¿Cómo sí, hace Wilson Jandel? Porque Wilson sí. Jandel tiene en sus carreras aparte. No, Wilson era contrato, eh, un contratico, por Porque se, se, se juntan una vez al año y hacen un tema. Sí, pero el problema del funcionamiento es cerebral. Sí, uh -huh. sí, tienen problemas cere cere cerebrales. De cerebro, que no es que de una mano, que esa mano tú le vas a hacer así. In es un proceso, como dijo Villalona, demasiado largo. Lento. Y largo.